Escribo cosas que a veces con nadie quiero hablar. En este vida la vida ha un en juglar. Escribo con. Y a veces sin parar, rimo por una causa Y a veces por rimar, en la vieja usanza De escribir, de lo que se vio, lo que se siente Lo que sé que siempre o constantemente estoy Rimo por donde voy, mentalmente armo estructura Soy singular, si no tengo un cuaderno Escribo en el celular, y si no estoy despierto Que escribo, llego a soñar Les cuento que las incontables son madrugadas En las que recuerdo cuando despierto Frases soñadas, pero me da paja No tardar, y tú no parlas, le digo a mi almohada Si hablaras, que no diría mejor te ves callada Mantén tu boca cerrada y que nadie se entere de todo lo que escribo en el día. Escribo porque así recibo una dosis de vida. No me pidan que no escribí, no me la viva acá arriba viva. tenía día se llena mi basura, se quema mi bala, se dispara mi batería es buena. Escribo porque así recibo una dosis de vida. No me pidan que no escribí, no me la viva acá arriba viva. tenía día se llena mi basura, se quema mi bala, se dispara mi materia es buena. No es lo mismo a la mentira el que escribo un día por la paz y al otro día la ira me inspira a escribir más y es que no sería capaz de mentirme a mí mismo escribir en el mismo abismo. Escribo de todo, no me limito. Escribo de lobo y de lobo, nido, Escribo lobo, mito. Escribo lo que vivo y también escribo del mito. A veces lo recito y a veces lo rapeo. Mm, rápido, lento, como lo quiera lo leo. Escribo lo que veo, que a veces no traiga lente. También lo que no vivo y a pedido de la gente, que a veces me dice Fer, escribe un tema de, de, de malo. Escribo, digo, si es que el tema me interesa. Tomo un lápiz y un papel, mis brazos sobre la mesa. O acostado donde me encuentre sin atado, costado solo cuando los verbos no se han soltado. Han estado como anclados, clavados, pegados, soldados. El tema es un batallón, las rimas son un soldado y las palabras que acompañan a los lados son aliados. Wow, no se dice aliado. Me veis preocupado, como quiero las escribir, como quiero las claus. Lo que importa lo que escribo, lo que escribo no es escoria. Si se escapa, la persigo, no le doy escapatoria. Yeah. Rimas repetitivas, agresivas invasivas, y pasivas, invasivas. Y si y vacilas, las razas, arriba, te esquivas. las balas que Escríbala, así se colérico si Sílava las sílabas, vas a acabar calabérico Quiero que estas viaje queden vueltas por el esférico Que suban y bajen, giren, inspiren, miren mi métrico Modo de plasmar, todo morío, odio, ni lo, do lo domino, no me contamino, aprendete mi apodo Por si no, por si no lo sabes, es Fer Tiene la clave y a mí que te haré volar como la sabes A veces el cede, mi abecedario cede tiene CD, a que no quiero escribir escoria Tal vez escriba mañana otro puto tema, otra historia Mientras queda bellana para otra letra notoria Escribo porque así recibo una dosis de vida no me pida que no escribí no me la viva arriba viva te día se llena mi basura se quema mi bala se dispara mi materia es buena escribo porque así recibo una dosis de vida no me pida que no escriba no me la viva arriba viva te día se llena mi basura se quema mi bala se dispara mi materia es buena